Llevan como tres veces que intento grabar este video y la verdad no sé por qué no me sale. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Como ya vieron en el título de acá abajito, les voy a mostrar cómo subrayo mis libros, de cómo es que los marco y la verdad es que me resulta algo muy muy interesante. Para compartirles Les quiero contar un poquito Yo cuando recién comenzaba lo de la lectura Pues no tenía el hábito de rayarlo Pero ya después conforme iba avanzando Me daba como la necesidad De querer poner un post-it O algo para saber que esa parte me había gustado Pero con el tiempo Fui como añadiendo esas pequeñas cositas Y hasta ahora Me he dado cuenta que ha sido un viaje Todo esto de subrayar Marcar Um, ponerle algo a los libros para hacerlos ya míos míos míos y es algo muy bonito la verdad entonces mientras buscaba libros para mostrarles eh, como que todo esto de cómo lo subrayó fue muy grato ver como mi evolución o mi cambio al subrayar los libros Para no hacer esta intro ya más larga de lo que ya es Vamos al lugar mágico que les tengo preparado Para eh, mostrarles cómo es que yo señalo mis libros y así De los primeros libros que les voy a mostrar Son los que yo leía cuando estaba en la secundaria Y eran estos Así que por favor no me juzguen Como les dije yo estaba como que experimentando más o menos el cómo subrayarlos. Al principio no es que me dieran miedo el hacerlo, simplemente es que no tenía la mínima idea de cómo hacerlo. De mis primeros post-its son estos feyotes de papel. Esos eran los que yo usaba, no tenía ningún orden en específico. Creo que sí. Esperen, creo que ahora que me acuerdo sí. Creo que los rositas eran los que marcaban como cosas de amor. Ajá. Y los demás eran como simples. Creo que sí, ahorita juntos lo vamos a averiguar Entonces lo que hacía Es de que ponía un post-it Pero no rayaba la hoja, simplemente le ponía Como una marquita, como aquí Ajá Y lo que marcaba básicamente Eran mis frases favoritas Nada más, eso es lo único que hacía No era como que Wow, tan importante, simplemente Era eso, y creo Que sí marcaba Las frases De amor con Rosa, sí, es, ajá, aquí pueden ver que dice Es imposible sentir amor por alguien a quien no se ha tratado lo suficiente uh -huh. Sí amigos, ajá, las naranjas no sé qué rayos le ponía, a ver Ah, miren, aquí pueden ver eh, que realmente no rayaba los libros Aquí, miren, usaba los post-it estos de, de papel que no son transparentes para señalar lo que me había gustado ¿Hasta dónde? Porque creo... Ajá Sí, según yo Marcaba de que aquí empezaba Y de que acá terminaba Entonces no lo rayaba para nada Y así los dejaba Ay, pobre Daniela del pasado Miren Aquí está Do oh, O sea, aquí Aquí dice Desde dónde empezaba De la O sea mm, Me odio El... O sea, es, sí Miren tenía que marcar dónde empezaba porque no quería rayar de qué libro porque pobrecito no no le vaya a pasar nada ay no qué ridícula la verdad como pueden ver lo que marcaba principalmente eran frases que me habían gustado de el libro y estaba yo empezando a hacer como que mis códigos de color para la siguiente eh, quiero mostrarles estos libros Que aquí ya fue. comencé a querer marcar un poco más los libros Aquí ya sí usé post-it de colores Igual no tienen como que ningún este, código De que el rosita para esto, el naranja para esto O sea, simplemente como que me dejaba ir como gorda en tobogán Y le ponía chingos de post-it Aquí es donde ya me empecé como medio a acomodar Lo que hacía aquí <risas> lo voy a aquí Igual también marcaba mis frases favoritas, todas, todas, todas De hecho creo que aquí, mmm, no sé, creo que aquí sí, es que no recuerdo Creo que aquí sí fue lo que hice de que marcaba mis frases favoritas con un color Algo significaba, eh, cuando me gustaba una, mmm, toda una página lo que hacía era esto Ponerlas acá arriba, en la parte de arriba, oh ven, vean, vean, vean, vean, vean, vean. Aquí ya empezaba a subrayarlos. O sea, como que sí, como que no. Aquí ya empezaba a subrayarlos, ¿saben? Miren, con marcador. Dije, no, me vale madre. Yo <ríe> lo voy a marcar. ¡Wow! Gran viaje el que hemos estado haciendo. Este paquete de libros ya es un poco más interesante. Porque aquí ya estoy jugando con muchas formas de marcar los libros. Que es algo muy, muy, muy interesante. El, la parte que me gustaba. O sea, toda la página aquí y lo demás puras frases pero en ninguna marcaba como en dónde empezaba lo que me gustaba qué es lo que había sentido y esas cosas y uf, con el tiempo la verdad sí me frustraba no saber porque realmente a veces yo regresaba a los libros solo como para leer la frase pero me frustraba el no saber qué es lo que yo había sentido con esa frase. Entonces creo que por eso empecé como a implementar en unos sí y en otros no. El como subrayar o poner un corazoncito o algo así. En algunos libros debe de venir eso. Y aquí ya empecé como que medio a rayar los libros. Ay, oh, maldita sea. ¿Por qué son así? Estoy grabando, gente. Estoy grabando Con estos libros ya me tomaba un poquito más en serio lo de subrayarlos Aquí ya empezaba de que... Ah, miren, eso es lo que quería enseñarles eh, Aquí yo ya empezaba de que a marcarlos con llavecitas Marcaba que las frasecitas, lo que me gustaba, dónde empezaba, dónde terminaba Igual seguía usando esta parte y todavía la sigo usando de que cuando me gusta toda una página, pongo un post-it en la parte de arriba y así. O sea, no coloco nada más, solo eso. Y por aquí es un viaje todo esto. Es algo muy bonito porque realmente estaba buscando como mi identidad o la manera en cómo yo me sentía cómoda para subrayarlos. Y, ajá, o sea, quizás tú estás viendo este video y dices ¡Ay, pero yo no me animo de que a rayarlo con un marcador! Bueno, pero lo puedes hacer con un lápiz. O puedes poner como tus ideas. O igual, no rayarlo, pero sí ponerle como de los post-it que son más grandes. Poner como cositas así. O en cada capítulo ponerle cositas atrás. Es algo que quisiera hacer. este Pero no sé, lo estoy pensando. Porque quizás sí sea buena idea. Ah, miren. Aquí ya empezaba como a ponerles diálogo. Juego de mente. Aquí todo esto. <risa> ah, miren. Aquí, aquí hay otro. Aquí hay otro. Ah, miren. Esos corazoncitos eran los que yo les decía. Las cosas que me gustaban. La subrayaba y les ponía un corazoncito El post-it arriba significa que me gustó la página El post-it a un lado, a un costado, significa que me gusta la frase ¡Ah mira! Mi maestro tenía razón Sí, sí, creo que aquí yo ya empezaba a de, de um, escribirles cosas a los libros O sea, ya, un, ya como ya más en confianza, ¿no? Como de, mmm, si sí se puede, no pasa nada y además, o sea, como les digo, cuando yo quería regresar a un libro yo quería saber o recordar lo que me habían hecho sentir. Con este libro eh, la historia es muy interesante porque me lo recomendó un amigo y lo leí, me gustó, me encantó. Terminé de leer este libro, se lo presté a una amiga y ella también puso su, sus post y todo eso, pero lo que me gustó mucho es que lo haya marcado... Que le haya puesto parte de su esencia y es algo muy muy bonito. Y de aquí creo que ya empecé. O sea, ya sin miedo. Después de este libro, ya sin miedo, ya sí me dejaba ya como que eh, rayar los libros. Ponerles cosas como el, los otros que vieron acá. Con estos dos últimos libros. Que eh, ya dicen un poquito más de mí. Estos ya son como los actuales. Porque ya tienen. Este. No tienen código de color. De que el rosito es esto y el azul es. No. No, no, no Bueno, creo que sí Solo los naranjas eh, Significan algo Que quiero hacer para el video Pero ya los demás Ya son como que eh, Sí, miren Esto sí lo sigo usando ¿Ya vieron? <ríe> que la parte de arriba O sea Sí Esto lo sigo usando oh, Miren ya, miren O sea Sin permiso de Dios Ahí rayan lo que quieras miren. Corazones Corazones Aquí creo que hay otra Mm, pero sí creo que en esta sí puse cosas, o sea, sí rayé de que contestándole a los personajes, riéndome de que de que. Ay, ajá, sí, sí, sí. Y este último libro es mi lectura actual. Eh, con este me estoy tardando un poquito más. Porque lo leo en mi trayecto a mi trabajo. Y de mi trabajo a mi casa. Y hay algo que puse. Lo más rico del mundo, que es... Uh, café. Aquí, café. Y le puse un corazoncito. Aquí también... Belleza de palabra. Un amor puro. Ay, oh, sí, es que creo que aquí decían algo de amor. Ajá, miren. Toda esta página dice algo bonito, entonces por eso lo puse ya aquí. O sea, como ven, esto sigue quedándose todavía. Aún sigue conmigo. Lo de marcarlos con marcadores, eso sí ya no, pero sí escribirles y ponerles cositas, eso sí, lo he ido como perfeccionando. Lo que también quisiera hacer es, como les digo anteriormente, poner un post-it de los grandes, pero al final de cada capítulo como poner mis cosas, algo así, creo que sería algo muy interesante y quizá lo haga en un futuro, en futuras lecturas, quizás sí. Ah, miren, acá hay otra donde subrayo la despedida más bonita, aquí dice porque aquí se estaban despidiendo de Sor Juana y era algo muy emotivo porque la estaba despidiendo su maestra y um, ah, también lo que hago mucho es doblar las páginas cuando no tengo lápiz a la mano doblo la hoja, y cuando ya llego a un lugar donde hay lápiz, pues ya ahora sí ya la desdoblo y les pongo un post-it o oh, lo rayo nada más. Entonces cuando quiero volver a esos libros, a conocer de alguna frase que me había gustado o algo así, pues ya sé que lo voy a encontrar rápido, ya sé qué es lo que me hizo sentir en ese momento, y cuando, en caso de que yo los llegue a prestar o algo así, pues las personas ya van a saber lo que yo sentí y a lo mejor ellos también sienten lo mismo. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Lo hice con mucho amor mostrándoles eh, otra partecita de mí, de cómo es que subrayo los libros y así. Y si ustedes tienen algún otro método o algo así, déjenmelo aquí abajito en los comentarios porque a mí me interesa mucho cómo es que la gente subraya sus libros y así... Y si aún no lo hacen de subrayar los libros y todavía les tienen como un poquito de miedo, eh, la verdad inténtenlo cuando quieras volver a ellos, es algo muy impresionante, es como un diario, ¿saben? Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!